Grigri Pixel Media Lab. Grigri Pixel es un proyecto que pone en común eh, formas de hacer ciudad entre África y Europa. Es un proyecto que llevamos desde hace cuatro años en Media Lab Prado y, y pone en común las diferentes maneras de, de hacer la ciudad más abierta, más inclusiva y más hospitalaria. Soy Susana Moliner, eh, coordinadora de Grigri Pixel. Me llamo Eduardo Collins, nací en Malabo hace 50 años y soy de Madrid. He viajado por Latinoamérica para conocer otras culturas donde he podido ser como profesora. Yo soy Yannick, nací en Camerún y allí aprendí mucho sobre la cultura. Decidí viajar hacia España pasando por Nigeria, Níger, Argelia. Y hemos comenzado con este primer taller aquí en Sarcade, que es un centro de acogida refugiado de inmigrantes subsaharianos que está a dos calles de Medialaz Prado, eh, haciendo un mapa de trayectorias. Entonces, lo que hemos estado compartiendo a través de una, un mapa donde poníamos los lugares donde hemos estado, donde hemos vivido y en qué lugar nos hemos sentido en casa. ¿no? Yo me, yo me llamo Mamadou, eh, he nacido en Mali, eh, de Mali me he ido a, a, a Algeria, donde he trabajado en el campo. Hola, soy Nuria, nació en Madrid. Eh, me llamo Raúl y nací hace 25 años en Douala, una ciudad importante de Camerún. Yo me llamo Cristina, yo nací a, a Guadalajara sur de, de, de, de España. Yo he estado en Holanda. Ahí yo aprendí de una, a, a montar una bicicleta. Bueno, yo me llamo Nasser. Eh, mi primera ciudad donde tengo un cachito de mí es Duola, que es mi ciudad donde nací, en Camerún. Este cuarto año hemos trabajado, estamos trabajando alrededor del tema de la hospitalidad en el sentido de, de qué manera el acoger y el compartir eh, la ciudad, los barrios con gente que viene de otro lugar es una potencia, es algo positivo y súper enriquecedor, no desde la cuestión paternalista de la acogida, sino desde la posibilidad que genera ese encuentro con el otro. Grigri Pixel. Media Lab.